De los países de Latinoamérica, desde México hasta Argentina. ¿Qué cosas tienes que tener en cuenta? Apunta, porque eso es lo que va a hacer la diferencia. Para que te relajes, ¿me entiendes? Esto que te estoy compartiendo es como a mí me ha funcionado. Eh, hay otras personas que les funciona diferente. Hazlo como a ti te funcione mejor. Yo te comparto lo que a mí me funcionó bueno. Y le ha pasado muy bien. En todo el planeta de esa manera. ¿Sabes que mami? No me dar a dar papaya. Porque me la como. Regla número uno. Nunca pongas tu celular en los bolsillos de atrás del pantalón, al frente del pantalón o en la chaqueta, incluso si tu chaqueta tiene bolsillo así externo, tampoco. Todos esos bolsillos te pueden sacar el celular y la billetera y cualquier cosa de valor. Nada que sea de valor. Celular, billetera, tarjetas de crédito, de débito, los tickets o entradas para un lugar importante. Nada de eso ahí. Entonces, ¿dónde va? Llevar todo en los bolsillos internos. Desde mi historia. Yo he vivido más de 14 años en Bogotá Nunca me han robado algo de los bolsillos No porque sea suertudo, sino porque yo uso esto Que es una bolsita secreta que va aquí Aquí va mi pasaporte va mis do otros documentos Tarjetas de crédito o débito Y los pasajes o papeles importantes que no quiero que se pierdan Esto ha sido efectivo para el caso de bolsiqueo de carteristas Me ha funcionado muy bien No des papaya Dos Cuando vas por la calle Vas caminando por la calle Nunca debes andar por tu celular así caminando por la calle, una avenida, un lugar que hay un montón de gente. No se camina por la calle con el celular en la oreja en Bogotá. Tampoco te vas con el mapa así mirando el mapa todo el rato exponiéndolo así bien bonito tu celular. No, porque te lo van a jalar. Esa regla es importante. Nada que salgo del hotel, me hago afuera a fumar con el celular en la mano, ¿no? Fuma todo lo que quieras, pero no con el celular en la mano. Eso, eso es un papayazo, así papayazo. Puff, chao celular. Repito, repito, pero recontra, repito Yo no sé cuántas veces he ido a Colombia y ya perdí la cuenta. Todas las veces le he pasado bien. Que yo diga, a mí me han atracado, me han robado. Nunca me han atracado, nunca me han robado. Alguna vez como que una cosa así como quiso pasar. Pero por siempre eh, mantener estas reglas, todo genial. Pero debo decir, el pecado más grande que tenemos los que estamos viajando los turistas es confiarnos. Ese es el, lo más, peligro, es más peligroso que los ladrones Es confiarnos, ¿me entiendes? Y no se tratar de andar preocupados, sino de andar atento Respecto a raponazos A mí nunca me ha pasado en Colombia Nunca me ha jalado un celular en todo entonces... Pero, pero La única vez que a mí me jalaron el celular No fue en Colombia Fue en otra capital, no voy a decir en cuál Pero hablan así con la R y dicen la man Estaban aquí y dos manes pasaron una moto Y estaban con mi celular Pero ¿cuál fue mi error, mi pecado? Pues yo, porque yo me confié Dije, esta zona es bonita, qué chévere, yo con mi celular así hablando en video. Sí, ¿qué tal? Y boom, se mi celular en una moto y por se más... Se acabó el celular, ¿lo ves cómo se va? Y me quedé con los audífonos en la mano, mira. No, creo que sí, va hasta los audífonos. Entonces, ya ves, yo también mi esa regla. Y la mochila, si eres de los que llevaba mochilita para la casa. No se pone nada de valor en el bolsillo de afuerita, en el más chiquito, en el último, en el que todo es fácil de acceder. Tampoco lo debes poner en, la, en el bolsillo grande, encimita, así como que de primeras. Tampoco. Te, es fácil de abrir, fácil de jalar. ¿Cómo será de fácil este tema? Que abren, escarban, encuentran todo lo que está encima usualmente. Fácil de acceder, ¿sí? Vuelven y lo cierran y tú no te enteraste. Te enteraste después. Después, cuando ya vas a abrir la mochila. Lo que es cámara, cosas valiosas, abajo. Bueno, al fondo del bolsillo más grande. ¿En Bogotá hay zonas seguras? Sí. ¿Dónde está el secreto máximo? Y este consejo aplica para todo el planeta Tierra, incluso en Japón, Australia, Europa, los lugares que considera seguros. El consejo máximo es preguntarle a los locales, al señor del supermercado, fundamental, al del hotel, a la señora de la esquina, al viejito que está regando las plantas. Tú llegas a un nueva área y debes preguntar, disculpe una pregunta, ¿esta zona es segura? ¿Se puede caminar tranquilo por acá? Y la gente te va a responder, sí, no hay problema, te va a decir, mm, no, mejor vete por allá. Te lo van a decir. Sí, por eso estoy insistiendo. Hay zonas muy seguras. Hay muchas, muchas. Pero tienes que preguntar. Tienes que agregar una segunda pregunta específica, concreta. A pesar de que digan que la zona es segura, tú debes preguntar. Oye, pero ¿puedo caminar con mi celular en la mano, hablar por teléfono sin que me lo jalen? ¿Puedo sacar mi cámara y tomar fotos sin que me la jalen? Te van a decir, sí, sí, no hay problema. Toda esta área es tranquila. O te van a decir, no, mejor no. Toma la foto, usa y vuélvelo a la guardar. Te lo van a decir, ¿entiendes? Te doy un ejemplo personal. Yo llegué a un centro comercial y ya eran como las 7 de la noche y yo ubiqué en el mapa la estación de metro más cercana estaba como a 7 minutos caminando y respetando la regla que le digo, preguntando a los locales, le pregunté a la mesera oye discúlpame, para ir de aquí hasta esta estación ¿me puedo ir caminando? ¿es seguro a esta hora? y su cara instantánea fue la que, mmm, mejor no, mejor cojan un taxi y justo acercó a otra mesera y nos, y, y nos escuchó, dijo Ah, no, no, olvídense. No, no vayan a esta hora. Y mira, es dato clave, es la hora. Porque hasta las 5 de la tarde dijo, mira, si fuera hasta las 5, normal porque hay un montón de tiendas, hay gente caminando, hay luz, todo bien. Y eso es, en la mayoría de lugares es la misma regla. Pero ya esta hora no, no vayan por ahí. Yo, me dijo, yo, yo no, yo me voy en taxi. Entonces, si el local te dice eso, si el local usa el taxi, pues tú por qué vas a hacer algo diferente al local. No se camina por calles desoladas, así sea de día, no. Además, darte cuenta, las calles cambian, deja de ser bonita la zona, las paredes son feas, el ambiente es como cochino, la gente tiene otra pinta. Ya te saliste de la zona bonita, te saliste de la zona turística. Y eso no solo aplica para ti como viajero, eso aplica para cualquier local, los locales saben eso. Y, y salirse de la zona implica que rompiste la primera regla, que es preguntarle al delotero o a alguien, oye, ¿cuál es la zona segura? Al salirte de la zona, y si lo haces, vas a hacer algo que los colombianos te van a enseñar, que se llama no de papaya. Sí. Porque si rompes las reglas, estás dando papaya. ¿Qué es dar papaya? Dar papaya es dar la oportunidad para que alguien saque provecho de ti. Respecto a que te asalten en la calle, en Bogotá, en Bogotá nunca me ha pasado en 14 años. Eh, he vivido en zonas muy peligrosas y en zonas no peligrosas también. Eh, casi me han robado un par de veces. Cuando casi me ha pasado es por haber roto las reglas que ya dije. Caminar de noche en una zona desolada. Incluso de día una zona desolada que no es turística, que no es bonita, que no, no tienes nada que hacer ahí, hermano, ¿me entiendes? Y eso se llama dar papaya, ¿ves? Me puse a dar papaya. De hecho, cuando alguien me contaba, ah, es que me robaron en tal ciudad, y hablo de cualquiera Latinoamérica, ¿y cómo fue? ¿le preguntas? Claro, pues el personal lo que te está narrando es que es una zona que no tenía nada que hacer ahí. Ah, me fui a tomar una foto a tal partido y tú le dices, ¿pero qué hacías ahí? ¿me entiendes? O sea, ¿quién te dijo que vayas allá? ¿No te dijeron que allá no se va? Ah, sí, pero es que no sabía. Ah, ¿ves? Eso es por quien tiene esas reglas. Ojo con el Google Maps. Ojo. Porque las personas te han dicho, oye, estate en esta área, esta área es perfecta. Bueno, se te ocurre moverte de un lugar a otro, de pronto volver al hotel. Y se te ocurre poner el Google Maps. Y resulta que no es lejos, por ahí es un kilómetro caminando. Lo malo del Google Maps es que el Google Maps te muestra la ruta más rápida. Pero no la más segura. Entonces, si uno es local, uno sabe que si va a ir de este punto a este punto, pues uno se va por la zona segura. Digamos, de ahí tiendas, gente, centros comerciales, luz. Es más largo, pero es seguro. Pero el último semana entre las callecitas más cortito, pero calles desoladas, oscuras, cosas así, y ya perdiste. Eso es muy común. Mira, a mí me ha pasado con eso y con el Waze. Y tenemos un lugar que, uy, quieto. ¿Y dónde nos metimos? Por seguir en la ruta rápida que te brinda en los mapas. ¿Volvemos a la misma regla? Siempre la misma regla. Preguntas a los locales. Cuando llego pregunto, yo pregunto cada rato. ¿eh? O sea, yo entro, llego a una zona, la zona que me dijeron, como ya que me estoy saliendo. Una preguntita, ¿por aquí se puede caminar? Eh? No des papaya. Cuando estés en un bus, un taxi o en un auto privado y esos vehículos en áreas donde se detienen, como semáforos o hay tráfico, no uses el celular para hablar en ese momento y es cuando tú estás cerca de la ventana, te lo van a jalar. No se use el celular por la ventana. Estás hablando por ahí y desapareció. Eso es muy probable. Lo mismo en un bus de transporte público, no hacer eso cerca de la puerta, te lo van a jalar transportarse en la ciudad de día o de noche. Yo me he movido en bus eh, todos esos 14 años sin problema. Todo bien. Pero no porque sea suertudo, sino porque sigo las reglas que te estoy diciendo, ¿ves? Pero si quieres coger taxi, yo y los locales te van a recomendar que uses taxi de aplicación del que se pide por celular. Por eso está bueno tener internet en el celular, aunque sea el plan más barato. Mira el video de consejos esenciales para Bogotá, parte 1. Significa que evites coger taxis de la calle si el que paras por ahí. Porque puede no ser un taxista, cuando voy en taxi, yo siempre llevo las cosas de valor en mi mochila pequeña, van conmigo. Si yo me bajo, me bajo con todo. No quiero que el taxi se vaya con mis cosas y no lo vuelva a ver nunca más. Joyas. Si vas a pasear por la calle... tengo tal a cualquier local. No se lleva oro en la calle. En el bus, en el taxi, la No. Que cadenita de oro, que anillito de oro, que pulserita de oro, que reloj fino. No los necesitas. No los lleves. Tu viaje no va a ser más bonito porque lleves tus joyas. No las lleves. ¿Listo? Ya te avisé. Estoy avisando. Te repito, mil veces yo, Colombia, amigos, con familia, con la novia, con quien sea, la he pasado súper lindo, país hermoso, gente súper amable, hospitalaria, divina, pero no damos papaya. Y la historia que cuentan, el que lo fue el que dijo papaya. O Entonces sea, ya no es papaya, eres un turista informado. No te puedes quejar. El tema de dar papaya en Colombia es muy importante. El que lo roban usualmente es porque digo papaya.